Hermanos, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos la armadura de Dios para poder sosteneros contra los ataques engañosos del diablo. Porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes mundanos de estas tinieblas, contra los espíritus de la maldad en lo celestial. Tomad por eso la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y, habiendo cumplido todo, estar en pie. Teneos pues firmes. Ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la prontitud del Evangelio de la Paz. Embrazad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Recibid asimismo el yelmo de la salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando siempre en el Espíritu con toda suerte de oración y plegaria, y velando para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios. 6, 10 a 18.